Bueno gente, hoy os traigo un poquito arcade 2D, tipo QG, tipo Metal Slud, incluso Hollow Knight, eh. os traigo a Sovel Knight. <risa> Espero que os guste, la verdad es que le tengo bastante aprecio a este tipo de juegos, la verdad. Muchísimo, diría yo. Somos un caballero con una pala en la mano. Luchamos por el bien del mundo. Salvo guardamos Valorant. Vamos a ver. Tiene muchísimos matices de Q Head y de Dark Souls, obviamente. Ya me conocéis, gente. Yo sin papagui y son juego a juegos. De la misma estética. Como favorito. Oh no. Murió. Seal Knight. ¡Was gone! ¡No! Con su pala enterró a su novia. Pobrecito, so sad, so fucking sad, guys. So fucking sad. Lucharemos para salvaguardar el alma de la mujer de Sovel Knight. Ready estoy o cruceta? ¿Qué decís, chavales? Primero salte de movimiento Vale o sea, Prefiero cruceta, obviamente Triángulo nada, cuadrado va, vale, círculo cuadrado lo mismo <risa> Genial Hostia puta, ¿y esto? Primer enemigo Puto escarabajo, ¿eh? Ajá Entonces, ese ataque tiene que ser lo más interesante de todos, ¿eh? Uy Este es el más interesante de todos, fijos Esto se tiene que partir Hostia, puta, este juego cómo mola, eh cómo mola Ey, oh, what's up, bro Hala, que se van respawnando los bichos Qué guapo eso Hombre, por una Voy a craftar todo en estos juegos, ¿sabes? No pega para arriba Uh, big face lo dejas pulsado así que Qué guapo eso mola eso mola el juego tiene bastante <ríe> parece metal el luz también ¿no? eh, son tipos de juegos así en gente lo que voy a hacer es un momentito me voy a dar la... a back audio nos está partiendo el oído ¿sabes? vale ahora nice esa burbuja tío ¡Uh! me ha pegado hija de la gran hostia la verga no entender no entiendo Vale Lo que yo diga, gente Este era el ataque más importante, tío Uf A uno de vida, ¿eh? Cuidado, cuidado Esto es un punto de... Oh, shit esto es, un... esto es un punto de guardar, seguramente Un respawn Qué guay, me gusta mucho el juego, la verdad Tiene su, su estética muy... ¿Sabes? Dark Souls Es un tanto Metal sludge Y... Eso me flipa, ¿sabes? Bueno, Metal sludge Ya os he dicho Me parece este tipo de juego y... Lo he encontrado viendo un vídeo de Power Bacinga, un grande, la verdad, eh, y vaya. Lo he tasteado del tirón, vaya. Primer Final Boss, estamos jodidísimos, ¿eh? Oh shit. Oh shit. Oh shit, con un toque de vida, gente. Con un toque de vida. Oh my god, con un toque de vida. Ese es el mejor ataque del juego. Primer Final Boss, muy, muy bonito, la verdad, ¿eh? GG, por los creadores de este juego. Me ha flipado. Hostia, ¿qué hago yo con las calaveras? ¡Oh! Qué guapo, que le puedo lanzar calaveras, tío a los, a los monstruos, o sea, objetos Vamos a vengar, este juego va a ser una saga eh, En el canal de YouTube Estoy segurísimo, la verdad, ¿eh? De forma offline A lo mejor molaría de forma online Pero bueno, no sé Ya veré vuestra reacción Y aquí, oh shit Qué guapo Qué guapo Uy, había slimes, hijo de puta Oh my god Qué guapo, tío, el juego mola muchísimo, oye, eh Mola muchísimo, tío Eh, malvado esqueleto Eh, eh, espérate, antes de irme ¡Oh, ¡Se me desaparece! ¡Ah! Qué guapo, tío <coughs> parece muy chulo, la verdad Me coge para la izquierda, y no sé qué tengo yo con la puta izquierda Pero nos anda ahí como un, no sé, un pergamino No sé qué es Una habilidad nueva no sea sé un el set de habilidades ni nada, ¿sabes? Pero... Anyway, me mola muchísimo el juego, eh, de decirlo, eh oh, A ver si estamos grabando, que siempre la paranoia Sí, estamos grabando Primero 5 minutos del juego La verdad que es bastante guay, sinceramente eh... mi, mi top tier ese lo tiene, eh, este juego, eh Solo por la primera fase Lo entretenido que es, la música que tiene tan arcade Lo que me recuerda a mi infancia en Las máquinas recreativas de Metal Slug De, coño... Vaya, es que horas infinitas metal el luz Después nos pasamos ya a cosillas como Castlevania, cojan goblin. Es que es un juego de run and Gang. Completamente es un cookhead. Por eso me hace tanta gracia. Voy a intentar coger eso así. ¡Pow! Increíble. Increíble. Me voy a partir nada de momento. Uy, ¡Oh, oh, sí. ¿Qué es esto? Ajá, ya entiendo. Hijo de puta, tío, puto slime. Ahí arriba tiene que haber algo, anyway, ¿eh? Pero no llego, tío. ¡Hostia! Menos mal que hemos vuelto para atrás. Vamos. Qué guapo, tío, el juego. O sea, me encanta. Los... Ya, ya me conocéis, gente, los juegos dos beats. Increíble. ¿Vale? Guardado. Entonces así ¡pam! Ya controlamos, ¿eh? ¡Oh, uh, oh, uh, uh, uh, Espérate, pam, Increíble. Si los mata con ese golpe, te da más tropeo, ¿eh? Cuidado, voy a matar a toda la peña así. <ríe> Qué guapo, tío. Parece flipando que un juego del 2015 me produzca tantas buenas sensaciones, la verdad. Y tantos recuerdos, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit, bro! What's up? No llegué, no llegué, no llegué. Putadón. ¡No! Ahora tampoco. Eh, eh. No se va a poder llegar sin creo yo. No falla, tienes que hacerlo con el puto dragón del Josebi, tío. Eh, pasa pantallas, me voy para abajo y vuelvo para arriba, saldrá así, ¿no? Sí, ¿no? Supongo. ¡Sí! ¡Me encanta! Dios mío, qué mecánica tan tierna, sinceramente, ¿eh? Me encanta, me encanta esta mecánica, chavales. El metal en loot, es que. Bla, bla! ¿Qué os voy a contar yo, no? Si soy de mi año, pues entenderéis que este juego produce unas sensaciones bastante satisfactorias a la hora de jugarlo. Me flipa, me flipa. Es de timing, ¿sabes? Me encanta, tío. Bueno, y esto es de timing cero, pero vamos, me más eh, Vale Ok, pues me piro No sé, ¿sería para pillar ese ítem? Supongo, ¿eh? ¿Vale? Ah, vale, lo he pillado Mira, mira, mira, mira, hijo de puta ¡Hija de puta! ¡Qué guay, tío! Me mola muchísimo este, este prototipo de juegos, tío La he cagado ¿O la he cagado o no? No sé, tío, debería de subirme, creo <risas> Ah, se puede subir sin... nada. esto es de genial, coño Voy a farmear a las hierbas, ¿o imagina ¿Y que farmeando la hierba te dan cosas? Nah, no hay asteres, no hay asteres ahí ¿Y esto? ¡Oh, un cofre ahí! Hay que llegar ahí, gente, hay que llegar ahí ¿What? ¿Cómo llego yo ahí? Ah, ya entiendo Tengo que partir la parte de abajo, tío, qué guay Mola muchísimo, eh Me tiro como un loco, a ver qué hay Cagada brutal Cagada brutal, bro wow Vale, vale, esto es lo que me mola a mí Esto es lo que me mola a mí Muchos enemigos y yo tengo que ¡Pam, pam! Esquivar. Eh, desarrollar unos eh, Totalmente reflejos de ninja No voy a coger esa rupia, paso Quiero el final boss Sé que está por aquí oh, Otro mini final boss ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! You're gonna die ¡Oh! ¡Me tú! ¡Oh, shit! One hit, one hit, one, oh, one hit, bro Nice GG Bueno, boss, eh Yo le estoy diciendo boss, quizás no es un boss ni nada, eh Eso, eh, es como un bicho que hay ahí fuerte Y ya está Un mini boss, previo al boss Me flipa este juego, tío Puede que os lo traigan en stream, no sé Voy a ver vuestra reacción después cuando monte el vídeo Sé que aquí hay un slime, hijo de puta a ver vuestra reacción, voy a tastear, voy a hacer un poco malo, eh. pero voy a tastear vuestra reacción... Eh. Que me, me habléis del juego cuando suba el vídeo luego a la tarde. La verdad. Haré un... O sea, haré un vídeo ameno, ¿vale? Por eso... El Uy. ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Ah! ¡Le ¡Qué guapa la animación, loco! Cuando empieza... ¡Uy, qué coño! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! Duro, ¿eh? Aquí comienza el juego de verdad, ¿eh? Chavales, cuando hay que pillar respawn. Me encanta. Claro, si te te, te muere, esto es super mario también, ¿no? Ajá, pero voy a utilizar el que sea invisible para pegarte, hijo puta. Pues Me he quedado Eh, eh, eh. eh. Vámonos para allá, gente. Necesito pillar el respawn, eh. De las cosillas. Hijo oh, puta, me quería tirar, vale. Ya, ya entiendo. Me encanta jugar un juego Con la cruceta, tío. No sé, me, me, me motivó tanto. Pow pow pow pow, pow! Buah, buah. Emboscada de slimes. Yo creo mi, mi, mi. No escasaré, chavales. Hasta que no tenga mi, mi, mis almas de Dark Souls. Uh, demasiado tarde. ¿Ahora? Nice, bro. GG ¡No! Esta burbuja es un.. Es, es, es que no, es una hija puta, tío. ¿Cómo cojo yo eso? Uh, vale, vale, vale, nada, nada Chavales, eh, dejo esa ahí, ¿eh? O oh, la, había, la había bugueado, eh Creo que la puedo coger, confío Confío en mí mismo Esa burbuja no me da mucha confianza ¡Oh! Shit, bro! Nice eh, eh, eh, se me había olvidado. Eh, piquetazo. Piquetazo. Palazo. <risa> Será el primer final boss, tío, por aquí ya. Bien, punto de control, nice. Sounds good. ¡Oh! Primer final boss, chavales. Black King. Black Knight. Tío, es increíble. I must return to the Torvald Fate. Qué máquina tío O sea, me recuerda también mucho a Mega Man, ¿vale? Es que está en ese canon de Spin Run Primer final, final por pues, gente, el capitulillo, el 1, eh. espero que os haya gustado y terminaría aquí. Eh, vale, voy a intentar. Se ríe, mi hijo puta. Uh, oh, hijo de puta. Oh, oh, oh, oh, eh. Te quissi, bro. Eso será un set de combo que se le acaba, vale. Creo que se me lo puedo hacer la primera, eh. Tengo confianza, gente. Tengo confianza a mí mismo, eh. Eh, eh, eh, Oh, no, no, no, no. Pero confianza. Equidad, que se que ¡No! ¡Hijo de puta! Uh Uh. No, tío, me he intinteado. ¿Vale? Vale, lo tenemos. I got it. ¡No! ¡Oh, shit! ¡A la primera! Primer final boss, gente. Espero que os haya gustado el capítulo ¿eh? Lo dejaré lo soltar ahí en YouTube para ver vuestra reacción. Bastante short, bastante leve, bastante soft el juego. Me gusta muchísimo, sinceramente. Me mola muchísimo, tío. GG Segundo mapa ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Como el Dark Souls! Es que es precioso, tío, juego. Recordad, gente, juego parecido a Metal Luke Head Coño, lo di al Counter-Strike. Eh, Counter-Strike ese mayo. Contra... ¡Oh! Pobre... Pobre.. So, sobre el quinto. ¡Catch Head! ¡Tengo que pillarla! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿La ha cogido? Dime que la ha No la ha cogido, no la cogió, no la ha no cogido ¿Cómo la cojo? Sí la ha cogido, no sé Dios mío, no, no, no ¡Eh! Qué guapo, tío Qué guapo, hermano Qué guapo Gente, un juego precioso, la verdad Espero que os haya gustado, ¿eh? ¿El primer capitulillo, fantástico, tío